Brain es una herramienta que te permite diseñar, analizar y validar tu modelo de negocio. Vamos a poner un ejemplo suponiendo que hemos inventado una máquina del tiempo y queremos ver si la podemos convertir en un negocio viable. Comenzamos por añadir nuestro principal cliente, en nuestro caso, historiadores y vamos a empezar trabajando con el Lean Canvas. Vamos a añadir un problema más de los que hemos identificado que tiene este cliente. Para ello, pulsamos Edit, le damos al botón Añadir y este, el problema es quiero tener seguridad de mi integridad física. Le damos a Crear y vemos que se ha añadido a la lista. Una de las ventajas de Brain es que algunos de los componentes del modelo de negocio, en este caso canales, los puedes escoger de una lista ya existente. Por ejemplo, aquí aparecen una serie de canales y simplemente para añadir uno nuevo vamos a suponer que vamos a utilizar LinkedIn, anuncios, pues simplemente le das al botón de más y te lo añade. Una vez añadido a la lista vemos estos sliders que reflejan el peso específico de cada uno de los canales, en este caso, y los puedo modificar. Por ejemplo, LinkedIn, los anuncios van a ser más importantes que los congresos. Una de las ventajas de Brain es que los componentes existen una sola vez y se reutilizan en las distintas herramientas. Vamos a ver por ejemplo aquí el Canvas de la propuesta de valor y vemos que aparecen, en este caso, los problemas que hemos definido en el Link Canvas. Para mapearlos al Value Proposition Canvas simplemente pues, les decimos el tipo que tienen y se añaden directamente. Si quisiera cambiar el nombre de alguno de los componentes, se actualizaría automáticamente en todas las herramientas en las que se utiliza. Otra característica de Brain es que intenta que todo sea muy visual. Por ejemplo, podemos ver los problemas del cliente como un grafo en el que las líneas expresan la intensidad de la relación o mediante esta otra visualización y, desde cualquier sitio, podemos ampliar la información sobre cada uno de los componentes del modelo de negocio. Una vez tenemos definido el modelo de negocio, vamos a proceder a analizarlo. Para ello, vamos a empezar analizando el cliente y sus problemas. Para ello, tenemos lo que llamamos las claves de negocio, que son los aspectos más importantes para que un negocio tenga éxito. En este caso vamos a analizar los problemas que resolvemos a los clientes que tienen tres claves. Gravedad del problema, es decir, cómo de severo es, percepción de urgencia, cómo de urgente es resolverlo y percepción de dolor, cómo de consciente es el cliente de que tiene ese problema. Vamos a empezar por analizar el principal problema que resolvemos a nuestro principal cliente que son los historiadores y el problema es el deseo de vivir en primera persona el periodo histórico en el que están especializados. ¿Cómo de grave es ese problema o cómo de intenso es ese deseo? Bueno, pues le damos al simbolito de más y este se supone que es bastante grave, Tienen un deseo bastante intenso de vivir en primera persona ese periodo histórico. Esta Slider implica cómo estamos de, eh, confiados en que eso es verdad. Cuánta incertidumbre hay. Le vamos a poner que hay incertidumbre media. Y esto es la prioridad. Entonces la vamos a marcar como muy importante porque eh, realmente tenemos que estar solucionando un problema importante para poder tener un negocio exitoso. En cuanto a la percepción de urgencia, pues tampoco les pasa nada si mañana, mañana, si hoy no compran este producto, ¿no? Eh, aquí tenemos bastante más incertidumbre, tendríamos que hablar con algunos cuantos historiadores y le vamos a dar una prioridad alta también. Y la percepción de dolor, pues yo creo que son bastante conscientes, del deseo que tienen y de la intensidad con lo que lo sufren, en incertidumbre pues le vamos a poner baja y en prioridad también baja porque no es un aspecto demasiado prioritario en el que va a centrar mi tiempo. Una vez hemos hecho el análisis, tenemos esta lista que ordena en orden de prioridad todos los aspectos del negocio en los que es necesario centrarse. Por ejemplo, esto quiere decir que la principal hipótesis del modelo de negocio es que voy a ser capaz de llegar a los historiadores a través del canal Ventas Directas con un coste razonable de eh, adquisición de cliente. También podemos ver de forma gráfica las principales claves en las que hay que centrarse del modelo de negocio, las hipótesis principales, que serán las más importantes, es decir, las que estén más a la derecha y las que tienen mayor incertidumbre, es decir, las que estén más arriba. Y por último tenemos el área de validación, en el cual vamos a detallar los experimentos a través de los cuales vamos a validar las hipótesis principales. Aquí vemos las principales hipótesis, como hemos visto, la principal es el coste razonable de adquisición de clientes de historiadores a través del canal de ventas directas. Aquí hemos creado un eh, experimento que va a consistir en entrevistas con historiadores de universidades de Estados Unidos y aquí vamos indicando los, las hipótesis que vamos a intentar contrastar con esos experimentos. Entonces esta sería seguramente la principal. La percepción de urgencia del de, problema de vivir en primera persona el periodo histórico por parte de los historiadores pues sería también cubierta en este experimento. Y, también, por ejemplo, la gravedad del problema. Y, como vemos, en la etiqueta de cada uno de los componentes, en este caso historiadores, hay un número rojo y un número verde. El número rojo indica la cantidad de claves que se han evaluado para ese componente, en este caso, para los historiadores, 15 claves. Y el verde implica que ha estado incluido en tres experimentos.